Unidad 1, parte 2, Discapacidad y Educación. Curso Autogestionado, Educación Inclusiva y Discapacidad. Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad. 1.3, Educación Inclusiva. Una educación es inclusiva cuando... Todos los estudiantes concurren y son bienvenidos en los centros educativos del barrio, en un mismo ambiente de aprendizaje, junto a otros estudiantes de su edad, y se les brindan los apoyos que necesitan para acceder, para participar y para aprender. Las escuelas deben adaptarse a todas las personas, sin importar sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales o de otro tipo y deben atender las necesidades de cada uno de los estudiantes para garantizar una educación con igualdad de oportunidades y de calidad. Por lo tanto, una educación inclusiva significa que las y los estudiantes con discapacidad pueden acceder, participar y tener logros de aprendizaje en todos los niveles educativos junto a sus pares sin discapacidad, con los apoyos y ajustes que requieran. No pueden ser discriminados ni rechazados. Es importante entender que la inclusión es un proceso, una búsqueda constante de mejores formas de responder a la diversidad de estudiantes, de convivir con la diferencia y aprender de ella. En la educación inclusiva, los estudiantes y los docentes crecen y desarrollan competencias fundamentales. Los cambios que se necesitan para que el sistema educativo sea verdaderamente inclusivo van a beneficiar a toda la comunidad educativa y a la sociedad. No hay un conflicto, entonces, entre calidad, excelencia y la atención a la diversidad. Esto significa que calidad y diversidad no son opuestas, sino que para que la educación sea de buena calidad debe tomar en cuenta la diversidad. Una educación inclusiva significa que todos los y las estudiantes importan e importan por igual. Que cada estudiante puede aprender con suficiente tiempo, práctica y metodologías de enseñanza adecuadas. Que todos los estudiantes tienen derecho a pertenecer, a estar seguros y sentirse bienvenidos durante su trayectoria educativa. Que todos deben educarse en el mismo entorno de aprendizaje a tiempo completo todos los días, con los apoyos que requieran. La educación inclusiva será exitosa si hay una aceptación de todos los islas estudiantes en los ambientes comunes de aprendizajes y en la vida del centro educativo. Si se mira al estudiante por lo que puede hacer y no por lo que no puede hacer, si los educadores y las familias tienen altas expectativas sobre todos y todas las estudiantes, si se trazan metas educativas de acuerdo a las capacidades de cada estudiante, esto quiere decir que los estudiantes no tienen que tener el mismo objetivo educativo para estar juntos en una clase regular. Si se diseñan las escuelas y las aulas para desarrollar el potencial de todas las personas. Será exitosa también si se brindan los apoyos necesarios a los estudiantes y educadores para que todos puedan participar y aprender. Si el centro educativo cuenta con un liderazgo fuerte que promueve la inclusión de parte de la dirección y demás miembros del equipo educativo. Si se cuenta con docentes que tienen conocimiento sobre diversas formas de enseñar para que los y las estudiantes con diferentes habilidades y fortalezas puedan aprender juntos. Si la dirección, los docentes, las familias y los técnicos trabajan en equipo para determinar las formas más efectivas de brindar una educación de calidad en un ambiente inclusivo. La educación será exitosa si se le brinda una asignación suficiente de recursos en el presupuesto del Estado y si se transforman las escuelas especiales en centros de recursos de apoyo para la educación inclusiva para convertir al sistema educativo segregado en un sistema educativo inclusivo como requieren las obligaciones asumidas por el Estado uruguayo. 1.4. Otros conceptos y enfoques clave. El diseño universal para aprendizaje o DUA es un enfoque didáctico basado en los principios de accesibilidad universal que permite que los objetivos de aprendizaje puedan ser alcanzados por estudiantes con amplias diferencias en sus capacidades para ver, para oír, para hablar, moverse, leer, escribir, entender la lengua organizarse, prestar atención, participar y recordar. Cuando un docente planifica con los principios del diseño universal para el aprendizaje, considera todas las discapacidades y estilos de aprendizaje y despliega estrategias pedagógicas flexibles y adecuadas para atender a la diversidad del aula. El DUA permite diseñar distintas propuestas basadas en el mismo contenido sobre la mesa y que cada alumno tome la que se sienta más cómodo. El DUA tiene tres principios claves para planificar las clases. En primer lugar, utiliza múltiples formas de representación de los contenidos o formas de brindar materiales y recursos. En segundo lugar, brinda múltiples posibilidades de expresión de los conocimientos por parte de los y las estudiantes. Y en tercer lugar, utiliza múltiples medios para la motivación y el compromiso en el aprendizaje. Pautas de diseño universal para el aprendizaje. Ajustes razonables. Permiten garantizar la equidad de oportunidades. Son aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Un ajuste razonable en el ámbito educativo permite equiparar oportunidades para que un estudiante con discapacidad ejerza su derecho a la educación. No todos los estudiantes con discapacidad requieren ajustes razonables o apoyos. Para ver ejemplos de ajustes razonables, haga clic aquí. Apoyos permiten garantizar la equidad de oportunidades para el ejercicio de los derechos, entre ellos el derecho a la educación inclusiva. Todos los estudiantes pueden precisar apoyo en algún momento de su trayectoria educativa. La educación inclusiva debe brindar los apoyos necesarios a los estudiantes que lo requieren. Los estudiantes con discapacidad pueden necesitar distintos apoyos con distinta intensidad, por ejemplo, apoyo pedagógico, Tecnologías asistivas, asistencia personal o apoyo psicosocial. Materiales de referencia. Fin de la presentación.